Que hemos estado viviendo Vamos a pasar con épocas. imágenes que tenemos directamente desde el municipio de Las Terrenas, en la provincia de San Maná, con Pedro Javier, que nos tiene imágenes de apoyo de cómo están los centros de votación directamente desde Las Terrenas. Vamos Adelante. a observar. Son imágenes directamente desde la terrena, pero tenemos la, la misma característica de que presentaron del municipio de Tenares: sí. la gente está pegada, y ahí es que está el problema del posible contagio, porque la gente se le olvida y, como que, se emociona. Nos confiamos, nos confiamos, y se bastante. confía demasiado. No es que queremos exagerar, es simplemente que queremos crear un poco de conciencia y así ayudarnos unos con otros. Recordemos en esta votación no se quede en su casa, vaya a votar, ejerza su derecho exija su derecho, porque esta es una forma de hacerlo con el voto, pero mantengamos la prudencia y la calma. Y me gustó que también este municipio, señor Rey, está en total calma, están así como tranquilos, sentaditos esperando a que se le dé chance a introducir y poder ya iniciar a proceder con lo que es su derecho al voto. Me ha gustado observar observado eso, ya lo hemos visto en dos. Bueno, vámonos ahora con imágenes directamente desde la comunidad de las Guasumas aquí en San Francisco de Macorís Eliseo Eugenio Cruz Almanzar, imágenes en vivo vía Skype. Esa es la situación en el Liceo Eugenio Cruz Almanzar de aquí de San Francisco de Macorís en las Guasumas, la misma condición, sí. la gente está muy cerca uno de otro, están prácticamente pegados. Aquí se observa ya el movimiento, donde hay personas entrando y personas saliendo. Ya iniciaron con su derecho al voto, excelente. Me gusta también que observo la calma, la tranquilidad. Las personas han mantenido su prudencia, su educación sobre todo. Y me gusta que he visto varias mujeres. En las otras filas no había visto muchas mujeres. En esta sí estamos observando sí. mujeres que están ejerciendo su derecho al voto. Por lo general las mujeres tienden a quedarse en los hogares a las primeras horas de la mañana sí. para poder realizar sus labores domésticas. Y es entendible. Sí, pero es importante, lo, hay que destacar lo que la gente está participando. Sí, la gente está eso. acudiendo al llamado a ejercer su, su derecho Y es importante que están organizados, están sí. en calma. No se ve desorden, hasta ahora no hemos visto desorden en ningún sitio. Aparentemente se empezó con normalidad la votación, no hay retraso, no tenemos reporte de retrasos. Y eso es importante, porque así la gente cumple con su deber... Y podemos entonces para las 5 de la tarde tener ya el proceso culmin eh, culminado y culminado. ya completo. Que inmediatamente se pase a hacer el escrutinio y el conteo de los votos. Eh, Ahí empieza sendidos. el proceso tedioso que como decía anteriormente, ahora vuelve a lo manual, a la boleta física, una a una. <risa> bueno, pero hay países que son países más desarrollados que nosotros y lo siguen haciendo manual, entonces por algo es... Vamos a esperar en Dios que la parte... Yo soy partidaria de que se siga haciendo manual. En esta parte yo soy retrógrada, señor Rey. Porque es que tengo impregnado en mi ADN la desconfianza y más, como se pueden manipular tan fácilmente lo que son los dispositivos electrónicos. Se pueden manipular, se pueden hackear. Mientras que si está manual, tenemos que tener las evidencias obligatorias de un papel en físico, que se vea y que se contacte de que sí es así. Bueno, pero algún día yo creo que habrá que confiar... En la tecnología, porque el futuro depende ya automáticamente de toda la, la, de la tecnología controla todo, ya los autos se manejan solos, eh, el avión se puede controlar prácticamente Con solo, eh, los trabajos se están realizando a través de la internet, a través de los sí. equipos móviles, entonces te, tendremos que confiar algún día en eso, en la tecnología. No, en ese caso Porque sí. la tecnología es lo que ha, más ha desarrollado la humanidad en la, en la última década, no. fundamental. Y hay que agradecerle bastante al uso de la tecnología, porque a través de ella pues, se han desarrollado mejores medicinas, se han desarrollado Todo. mejores formas. De ya A través trabajos. de la tecnología usted puede realizar una cirugía desde aquí hasta otro país, a cualquier parte del mundo, eh, con, con la, a través de la robótica. Entonces yo creo que pues, tenemos que confiar en eso. Es así.